Compañero Arismendi, eh, que está con nosotros desde el Mercado Municipal. Vamos a ver cómo está esta zona de San Francisco de Macorís. Adelante, Arismendi. Buenos días. Sí, muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio y a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el Grupo Telenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión me encuentro en el Mercado Municipal de San Francisco de Macorís, el cual en el día de ayer fue sometido a un proceso de desinfección ya el tercero eh, realizado luego de esta pandemia del COVID-19. Es decir, que este mercado municipal eh, es una de las principales fuentes de abastecimiento de alimentos de esta ciudad y por eso la importancia ¿verdad? de mantener este centro eh, bien limpio, bien desinfectado debido al gran cúmulo de personas que acuden a este mercado municipal. Pero vamos a tratar de conversar con las personas que trabajan en este entorno para ver cómo valoran eh, y qué le, le ha parecido esta desinfección. Caballero Buenas, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es William Antonio Arias. William, ¿qué tal le parece eh, la desinfección del mercado? Bueno, aquí en el mercado, pues suerte aquí los mercaderos hace cuatro años atrás, eh, tenemos, hemos tenido el privilegio de que ya en el mercado aquí no sufrimos de, de muchas contaminaciones, de limpieza, porque después que Ale tomó la posesión aquí en el mercado siempre permanece pues, limpio. Y esperamos que el nuevo síndico, que ya es un gallo bien experimentado, siga lo mismo, la misma trayectoria. que Las ventas, ¿cómo han ido fluyendo ya con esta reapertura de la economía? Bueno, la venta, ellos hay mucha venta, está demasiada barata la venta, pero está demasiado flojo la venta, no está vendiendo nada, gran cosa. ¿Pero qué tenemos barato para edificar a las personas? Los productos que tenemos acá, ¿qué precio tienen cada cosa? Eso está todo barato, todo barato. Por ejemplo, la libra de tomate, cómo la tienen? A 25 pesos. Los limones, a 5 pesos. Eh, repollo, los repollo, a 75 pesos. ¿Y el ají morrón? A 50 la libra. Bien, señores, ahí lograron escuchar a una de las personas que hacen vida en este mercado municipal. Nosotros vamos a seguir por acá eh, para ¿verdad? contactar qué tanto qué tan profundo fue este proceso de desinfección del mercado municipal y para escuchar la opinión de la gente sobre esta desinfección, el cual repetimos en el día de ayer, se llevó a cabo acá en este mercado municipal. Vamos a tratar de conversar con, con el caballero. Caballero, eh, ¿qué le parece el mercado municipal? ¿Cómo lo has visto en el día de hoy? Yo no trabajo aquí, yo bajé ahora. Y... Sí, pero en eh, eh, la higiene, el proceso, ¿qué le ha parecido la medida? Estoy bajando casi ahora. Eh, eh, no Limpia es, está. ¿Y qué medida usted está tomando para evitar el coronavirus? Eh, va a ser la mano y la mascarilla. No no se sé cae mucho la gente. Ok, bien, señores, ahí escucharon las declaraciones de otro de las personas que hacen vida en este mercado municipal. Hay que decir que realmente las medidas recomendadas por salud pública en las personas que están aquí no pueden observar esas imágenes, que no todos portan la mascarilla, eh, no todos cumplen con el distanciamiento social. Pero de mi parte es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes nuevamente.